Bueno muchachos, aquí vemos un cultivo alternado, salteado de frijoles y de maíz. Bueno, profe, ¿y qué relación tiene un cultivo de frijol y maíz con las fuerzas intermoleculares? Bueno, como les he dicho, todo lo que existe tiene relación con procesos químicos y precisamente venimos aquí a ver una relación de esos procesos químicos en este cultivo de maíz y frijol. ¿Un simple frijol como este es un complejo químico o no? Claro, profe. Recordemos que las moléculas de almidón contenidas en la semilla de frijol están unidas por medio de fuerzas intermoleculares. Dichas moléculas, a su vez, pueden estar formadas por enlaces de tipo covalente, De ahí sí, profe, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. También, profe, al modificar las fuerzas intermoleculares, producen un cambio físico. ¿Quién recuerda cuáles son las principales fuerzas intermoleculares? De ahí, profe, las fuerzas de Van der entre las cuales tenemos dispersión y dipolo-dipolo. Estas últimas llamadas así en honor al científico holandés Johannes Van der Waals, que es quien las descubre. Veamos las fuerzas dipolo-dipolo. Estas se dan únicamente entre moléculas polares. Las moléculas polares poseen cargas parcialmente permanentes que generan dipolos. Por lo tanto, las cargas parciales positivas, delta positiva de una molécula polar, se atraen con las densidades de cargas parciales negativas, delta negativa de la molécula vecina, y originan una interacción dipolo-dipolo. Estas son efectivas a distancias muy cortas. La magnitud de estas interacciones depende de las magnitudes de los dipolos, que interaccionan y de la forma de la molécula. Las moléculas polares forman gases, líquidos y sólidos, en parte como resultado de las interacciones dipolo-dipolo. Estas atracciones varían con la temperatura, la que influye en los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias. ¿Estamos claros hasta aquí muchachos? Sí, profe, ¿y ahora cuál sigue? Ahora vamos a ver fuerzas de ion-dipolo. Una fuerza de ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar, como por ejemplo lo que ocurre cuando disolvemos cloruro de sodio o sal de mesa en agua. Claro, muchachos. Claro, profe, ese es un muy buen ejemplo. Ahora sí entendimos. Bueno, ahora pasemos a las fuerzas de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals constituyen la clase más frágil de fuerzas intermoleculares que puede mostrarse en la naturaleza. Otras fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. Estos se generan por la atracción entre un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor de la molécula vecina. Un ejemplo es el agua que presenta esta clase de unión entre sus moléculas. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son los responsables de que la molécula del agua hierba 100 grados Celsius, mientras que el H2S, que es estructuralmente semejante, es un gas cuyo punto de ebullición es de menos 60,2 grados Celsius. Los puentes de hidrógeno generan la torsión de la cadena de ADN y en las estructuras proteicas. Asimismo le permiten al agua cumplir con la función termorreguladora, que mantiene la temperatura corporal constante. ¿Qué les parece muchachos? ¿Estuvo bien el repaso? Sí, profe. Bueno, por eso es que en el cultivo del frijol se aplica muy bien lo que es la fuerza intermolecular.